Wellington Camilo, presidenta del Consejo Comunitario de Vista al Valle, anunció una asamblea que sostendrán el próximo viernes, con el objetivo de buscar la solución a los problemas de ese sector. En el, la Capilla San Jerónimo, del sector Gregorio Luperón, donde se tocarán temas muy importantes para las comunidades, el cual estamos invitando a todas las comunidades que hagan acto de presencia, ya que eso va a tratar el tema concerniente a la recogida de la basura, ...el tema concerniente al circuito 24 horas... ...y varias necesidades que tienen todos nuestros sectores... ...sobre la recogida de basura, cuales estarán presentes... ...los gentes representantes de la compañía... ...que tiene que ver con lo que se llama la recogida de la basura... ...también estarán presentes... ...la gente, los ingenieros de norte... ...todo lo que le concierne a lo que le hemos dicho antes... Eh, ...para ver si ya de por fin nos dan la fecha... ...cuándo iniciarán, lo que se llama el proyecto 24 horas... Que ya está aprobado por Norte pero todavía no inicia. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.